Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a más una presentación en español de Smart Donation. Hoy es sábado 22 de abril de 2023. Sean todos bienvenidos a esta sala de presentación de negocios. Quiero saber si se escucha bien el audio. Ayer no sé por qué no se escuchaba bien. Me pueden poner una nota del 1 al 10, 10 que se escucha bien, gracias Javier. Una nota inferi inferior que se escucha más o menos. Miguel dice 10, gracias Miguel. Jovel, un millón. <ríe> Verónica, 10. Muy bien, muy bien, bien contento con todo. Rafael Hernández, 10, gracias Rafael. El señor Rafael Hernández, gracias. Luis, Luis está saludando, saludo a ti también Luis. Yo dice muy buenas noches, tengan todos ustedes invitados, y dice la comunidad de un fraternal saludo y el caloroso abrazo desde Guaira, Venezuela. Son todos bienvenidos, muy bien. Luis dice desde el estado de Nueva Esparta, amigos míos, los saludamos. Nueva Esparta, Luis es Venezuela, pues yo no, no pregunto para saber. Rafael dice saludos desde Cuba. Campeón Rafael. Jorge, buenas noches. Javier, buenas noches. Bueno, estamos entonces. El que quiera decir, vamos a esperar más cinco minutos. Siempre empezamos seis minutos, ahora más cuatro minutos de la hora fijada. Falta cuatro minutos para iniciar. Mientras los que se están sumando, si pueden decir de qué país se conectan, a modo de que las personas que están en la sala puedan ver que tenemos asistencia de varios países del mundo. Muy bien. En cuatro minutos más iniciamos. Luis dice, soy venezolano. Muy bien, Luis. El estado de Esparta es Venezuela. mi Micael es de Ecuador. Buenas noches. Verónica desde Perú. Paco de Palma de España, Paco es un campeón porque allá son las 3 de la mañana. Dios mío, yo me duermo a esa hora, pero a esa hora ya estoy durmiendo. <coughs> pero sí me duermo a las 3 de la mañana. Eh, Gaby dice buenas noches desde Argentina, Miguel es desde Panamá. Creo que la amiga vive en, en Bocas del Toro. La otra vez estaba, no estaba comentando. Buenas noches desde Barranquilla, Mercedes. César desde Colombia, Noel Pereira desde República Dominicana, bienvenido Noel. Damaris desde Colombia, Magdalena desde Costa Rica, bienvenida Magdalena. Qué bella es Costa Rica, qué lugar me gustaría de vivir allá. Bueno, Adrián desde Las Vegas, de Sin City, la ciudad que no duerme. Dicen que la ciudad del pecado, no, pero la ciudad que no duerme. Adrián desde Las Vegas, también, muy bien. Saludos desde Paraguay, Jerónimo. Saludo, mi paisano. Yo soy paraguayo. Muy bien, también Yo soy paraguayo. Con mucho orgullo. Dice Américo. Américo, buenas noches, Américo. Creo que se conecta desde México, nuestro gran líder Américo. Romulo desde Perú. Ok. Estamos. Hoy vamos a hacer, como siempre, sorteos de donaciones de 10 dólares a los asistentes. Es algo simbólico porque 10 dólares a ti no te cambia la vida. Pero si le regalas a alguien que entre a trabajar en tu equipo, pues te puede generar en el tiempo 20, 30, 40, 50 dólares al día de comisiones residuales de equipo. Que todos los días ingresan ahí donaciones y te genera. Así que es un instrumento para atraer líderes a trabajar en nuestros equipos. Estas donaciones que yo hago y pago de mi dinero. La plataforma Smart Donation no patrocina, no regala ni un dólar a nadie. Okay. Entonces eso, estuvimos haciendo estas, estos sorteos desde el inicio. Y para devolver un poco al equipo de lo que ganamos para apoyar el equipo con un poco de lo que estamos ganando con el trabajo que estamos realizando a través de la comunidad apoyándonos mutuamente hay otras personas que están diciendo acá bueno tenemos más un minuto voy a leer más algunos grupo oficial de whatsapp bueno están pasando ahí un grupo buenas noches desde venezuela invitada la señora mercedes serrano bienvenida ya de Janira, muy bien, sea bienvenida, señora. Eh, Alberto dice desde Cartagena, Colombia, qué bella Cartagena. Yo ya estuve en un evento de multilivel, me encantó Cartagena y, y esa isla ahí de Barú y esa ciudad murallada bellísima, me encantó. Saludos desde Panamá, Rodolfo Acosta, Panamá también me encanta. Ya viajé unas tres, cuatro veces a Panamá. Santiago dice buenas noches soy de República Dominicana. Bienvenido Santiago. Rafael, bueno, Albeiro. Aldeiro creo que es colombiano. Luis Castro también desde Colombia. Bien, ya pasó seis minutos de la hora fijada. Vamos a respetar eh, las personas que ya están acá en la conferencia en español. Tenemos conferencia también en inglés, Se va, van a iniciar conferencias en árabe, en francés y en otros idiomas. Eh, en Pakistán hay un líder que va a iniciar conferencias también, eh, creo que es en árabe, es la parte de las personas de Pakistán que hablan árabe. Entonces es así, Smart Donation es ya una comunidad mundial. Una comunidad mundial que está ayudando a miles de familias a tener una renta extra. Nos dicen en soporte que según estos 52 días que estamos, desde que inició su lanzamiento el 27-02, que somos más de 17.000 mil afiliados en 52 días. Es un crecimiento brutal. Hace 10 días éramos 13.000. Ahora somos más de 17.000. Eso se llama progresión geométrica. No es dos que traen dos. Acá es, es, es uno que trae cinco, que trae cinco, que trae cinco, que trae seis. Es una, es una progresión de crecimiento geométrico muy acelerado. Tiene que ver con la fortaleza de algunas plataformas cuando las personas les gusta comienzan a duplicar a sus conocidos y esto eh, realmente se expande a más de 50 países en muy pocos días en algunos países está iniciando el trabajo de los equipos equipos de networkers porque es un negocio que se mueve en una red multinivel, son cinco niveles de afiliación, donde no es obligatorio referir, si tú estás acá, eh, vas a ver un, una información de un negocio moderno, de un negocio que nuestro equipo en estos 52 días, ayer, viernes, porque todos los días nos pagan, digamos, el pasivo, el diario, pero acá se llama donaciones, entonces recibimos donaciones todos los días, pero el, los viernes retiramos. Entonces ayer retiramos en el equipo. Nuestro equipo pasa de 4.500 personas afiliadas. Este es el equipo que se denominaba latino, porque tenemos un equipo en América Latina, incluido México, España hace mucho tiempo. Trabajamos en conjunto, pero ya somos un equipo mundial también. Entonces, nuestro equipo ya es mundial y ayer tuvimos testimonios de más de 700 retiros en nuestro equipo. 700 personas en nuestro equipo retiraron. Cada semana Smart Donation nos da más confianza. La confianza se gana ¿cómo? ¿Se gana con palabras o se gana con hechos? La confianza se gana con hechos, ¿correcto? Cuando conocemos una persona, luego era, estamos de novio o de novia, vamos a confiar las palabras que nos dicen. No, no confiamos en los hechos. Cuando el, el, el jefe, si uno trabaja como empleado, le promete aumentar el salario, ¿cuándo vamos a confiar en el jefe? Cuando cumple con los hechos. Entonces, smart Donation hecho está cumpliendo con nuestro equipo. Semana tras semana, el 100% de lo que ingresa es pagado en las wallets y retirado y nos llega en tres minutos. esos no son hechos. Ya estamos molestando, ya hay gente hablando de nosotros. Positivamente, muchísimos, negativamente uno o dos, no sé. Pero eso es normal. Ya hay gente copiándonos. Hay dos o tres plataformas, una de Europa, vi otra de Sudamérica de donaciones con características similares a Smart Donation. ¿Por qué la gente nos está copiando? Porque algo está haciendo bien esta plataforma. Entonces vamos a ver de qué está realmente esta plataforma haciendo bien sus tareas para que tanta gente esté hablando de ella. Smart Donation significa donaciones inteligentes. Donation en inglés es donación. Smart es inteligente. Y realmente es muy inteligente. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo funciona esta comunidad llamada Smart Donation? Dice acá, es un sitio de ayuda mutua donde los miembros hacen una o más donaciones voluntarias. Las donaciones se realizan de todo el mundo. Okay. Entonces, y por cada donación participas de una fila única, eso es cierto. De derrame mundial, no es bien un derrame mundial, si sí es una línea mundial de donación, hasta ahí. Entonces, es un, un sitio de ayuda mutua. Ayuda mutua significa donación mutua. Donación mutua. Donde para participar vas a realizar una pequeña donación. Donación es voy a donar a los pobres, voy a ayudar a, a caridad, Donación se puede hacer, por ejemplo, a la iglesia como caridad, ¿sí? como parte de, de la creencia de uno. Eh, puedes donar a un político para que pueda ayudar en su, en su campaña política y sos un donador. ¿Sí? Se hace mucho eso en Estados Unidos, en otros lugares. Se puede donar con un fin común para un, una ONG que va a construir casas populares para personas de escasos recursos que no tienen casa propia, o que van a construir pozos artesianos en países donde hay sequía y la gente dona, o para proteger un bosque tipo Amazonas, la gente dona mucho dinero. Entonces la donación se realiza con un fin objetivo de todo tipo. Y realizar donaciones entre una comunidad es 100% lícito o legal. Porque la donación, el nombre lo dice, es una, es, es enajenar un bien propio, yo soy abogado, por eso hacer unas algunas cosas, enajenar algo que es tuyo o entregar la tenencia de esa cosa, o sea, desprenderse de esa cosa voluntariamente, eh, sin tener una retribución aparente, pero acá sí hay una retribución porque hay una donación mutua. Tú donas un pequeño valor, 10 dólares, 25, 50, 100. Y otras personas del mundo entero, para que entiendas, Smart Donation, otras personas del mundo entero van a realizar una donación mutua. Tú donas y otros donan. Tú le bendices a una persona con un valor chiquitito. Nadie te dice que vas a hacer un préstamo loco. No hagas un préstamo loco. Nadie te dice que vendas tu vehículo hipoteques tu casa, nunca hagas eso para hacer inversiones en la bolsa, en criptomonedas o en plataformas, ni tú tampoco hagas un préstamo. Vas a realizar una pequeña donación que a ti no te va a hacer falta ni a tu familia, que es lícito porque hasta el 25% del patrimonio de uno, tú lo puedes donar. Eso es 100% legal. Ningún país del mundo prohíbe y todos los países del mundo tienen dentro de sus leyes en el Código Civil la regla de la donación. Y la regla de la donación dice que tú puedes donar hasta el 25% de tu patrimonio. Investiga. Nadie le está diciendo, ojo, que vaya a donar el 25% de tu patrimonio. Vas a donar una, algo como si, si estuvieras yendo a cenar con tu familia pero otras personas del mundo entero van a realizar el mismo acto de donación y te vas a capitalizar entre todos en un 250%. Entonces, el objetivo de esta comunidad de donación mutua, porque es una comunidad de ayuda mutua, significa donación mutua, es capitalizar a todos sus miembros con el 250% de la cantidad aportada. Y vamos a ver cómo funciona eso Rafael dice que mi audio se corta ustedes escuchan bien o se corta dígame una nota de luna al 10 póngame una nota de luna 10 a ver si por favor una nota de luna 10 10 10 Rafael a lo mejor es tu es solo tu internet sí muy bien entonces cómo funciona esto Objetivos de la comunidad. Somos, vamos a leer acá y luego vamos a este, explicar. Somos una organización descentralizada sin fines de utilidad. Y nuestro objetivo es capitalizar a nuestros miembros con donaciones voluntarias. Hasta acá. Entonces, es una comunidad. Mundial. Que promociona la plataforma de donaciones. Porque esa comunidad su trabajo es promocionar. Promociona. Es un trabajo. Es obligatorio promocionar la plataforma. No es obligatorio. Pero más del 45% de la comunidad está realizando un trabajo de promoción. Sí, vamos a ver por qué, porque lo que paga es brutal, es muy interesante. El interés es la medida de la acción, es un dicho. Si tú tienes mucho, mucho que ganar, ¿cuánta energía le vas a dar a, a esa empresa o a ese negocio? Si tienes mucho que ganar, pues le vas a dar una buena energía. Es el concepto básico de por qué se llama Smart Donation. Smart Donation es muy inteligente. Esta plataforma es tan inteligente y se nota que fue idealizada de una forma muy inteligente que la comunidad mundial de Smart Donation se queda con el 99% de las donaciones, de lo que ingresa el dinero, de las donaciones diarias, todos los días diarias todos los días, distribuye el 99% entre los miembros de la comunidad de lo que ingresa. Estuvimos investigando las billeteras de USDT, porque nos pagan USDT 1320, porque se puede hacer un seguimiento hasta la billetera madre, vamos a decir. Y la billetera madre de USDT, de Smart Donation, gira ya uh. millones de dólares. Investiga tú también. Entra millones de dólares, siete cifras, y paga millones de dólares. Entonces, no estamos hablando de un negocito chiquito que puede ser que funcione. Ya es mundial y ya está en 50 países. Solo que en algunos países va despacito. Despacito es entrando 20, 20 mil dólares por día, 10 mil, 5 mil. Y en otros está corriendo. Está entrando 60, 70, 80 mil dólares por día en cada país por día. Entonces Smart Donation reparte todo lo que ingresa en el día, el 99% con la comunidad y el 1% se queda con ellos. Para el mantenimiento del sitio, del sistema informático, es poco, ¿no? Porque ahí hay algo. Se quedan con 2 dólares de cada retiro y ahí hay mucho dinero porque como el mínimo de retiro es 10 dólares, la plataforma se queda con... 8 mil, 10 mil dólares por día, ya hoy en día ya está recibiendo más de 8 mil, 10 mil, 12 mil, no sé, yo no sé exactamente. Pero son miles de dólares que está recibiendo todos los días en esos dos dólares por cada retiro. Okay. Entonces de ese 99% que nos distribuye a nosotros los de la comunidad, también nos da potestades, una de ellas es de representación a mí me afilió una persona de España me habló de una plataforma donde el que le representa es una comunidad, me explicó le dije, yo voy a representar dando zoom, tú vas a representar me dice, no, todos de la comunidad es descentralizada y entendí Smart Donation ¿por qué la comunidad representa la plataforma? porque se queda con el 99% de lo que ingresa ¿Quién representa el cuerpo, eh, digamos, directivo de una compañía? ¿Quién tiene más acciones? ¿Quién tiene más acciones en dinero todos los días en Smart Donation? La comunidad. Entonces, nosotros representamos, cada uno de nosotros representamos Smart Donation. Que sea descentralizada y anónima no quiere decir que vaya a durar más o menos. Hace como unos cuatro o cinco años atrás, puede ser más. Participamos de una eh, de donaciones que duró seis años, yo entré al final, que todo el mundo entró, unas cinco o seis millones de personas del mundo entraron y duró cinco años la plataforma de donaciones anónima, que después de dos años y no sé cuánto, se supo que era un ruso el creador. Y solo terminó esa plataforma porque era sostenible, lo que entraba se repartía, lo que entraba se repartía. Y que es igual es Smart Donation, lo que entra se reparte, lo que entra se reparte. Solo esa plataforma dejó de pagar porque pagaba también criptomonedas, porque el creador, el dueño falleció, fue algo público y él tenía el control de las, de las llaves privadas de las criptomonedas. Entonces, Smart Donation tiene un concepto muy parecido a una de donaciones que duró más de cinco años. Vamos a ver el por qué. Ok. Estos 99% de un 100% reparte 40% de bono directo e indirecto. 5% de bono pool de liderazgo. 1% es de la plataforma y 54% es para pagar donaciones todos los días. ¿De qué manera? Hay una línea de donación mundial, como ven acá, que es de 10 dólares, donación, el que dona 25, el que dona 50. Estos son los valores de donaciones que dona 100, que dona 500, todos van a esa línea, la misma línea, que paga donaciones. Si en este día ingresó 100 mil dólares donaciones, 54% es 54 mil dólares. Este es un ejemplo. Y esos 54 mil dólares se paga de donaciones a todos. De la siguiente manera. Entonces, estas donaciones que ingresaron el día, se paga el que, que tiene un... Una donación de mil, yo tengo ya dos mil donados. Hace poquito doné más 500. Mil tengo donado desde el inicio y yo, yo ya recuperé solo con el pasivo de lo que me paga diario. Pues yo estoy a más de 50 días, o sea, desde el 27 de febrero que arrancó el 26, se afilió mi patrocinador en pre-marketing, yo el 27. Entonces, el que tiene una donación de mil dólares está ganando en promedio 25 dólares por día. ¿De dónde viene ese dinero? Entra a donaciones y paga. Se resta de ese 54 mil, ¿cuánto? 25. Menos 20, 25 dólares. De 54 mil. Luego el que tiene donación de 500 recibe, si, si el de 1000 recibió 2,5%, también paga eh, el mismo porcentaje a todos. El de 500 dólares de donación, de aporte a donación, recibió ese día 12,50. El de 100, 2,5. El de 50, 1,25 dólares. El de 25 dólares recibió ese día 0,65. Y el que donó 10 dólares recibió 0,25 centavos de dólar. Esos son 10% en cuatro días. En un mes está pagando 76%, algo así, calcula. 77%, es brutal. Y todos reciben 250% de dónde sale para pagar eso. De la comunidad. Entra donación y paga, entre y paga, entre y paga. Por eso es variable. El menor día que nos pagó fue 1.3%, y el día que nos pagó el, el porcentaje más alto fue 3.7%. Entonces, aproximadamente en 100 días en promedio, tú ganas el 250% que incluye capital en este ROI sería un 100% de vuelve capital más ganancia, te devolvería el 100% tu capital más 150% de ganancia en total. Ok, <risas> disculpen. Es así. ¿Y cómo uno efectúa la donación en tres criptomonedas? Muy bien. En USDT, Tether, el USDT TRC20. Si su wallet o su exchange no tiene USDT TRC20, no va a poder donar ni va a poder recibir eh, los retiros que también le pagan USDT TRC20. Ojo, si donan USDT TRC20, porque puede donar también en BTC o Bitcoin y en LTC o Litecoin, pero si donan USDT tiene que donar más un USDT no es más dos. Si va a donar 10, tiene que enviar 11. Si va a donar 25, 26, 50, 51, 101, 500, 501, 1000, 1001. Independiente de la exchange o wallet que usted envíe. Aunque envíe de una descentralizada como TronLink, Clever, Trust Wallet, eh, Safepal, hay muchísimas descentralizadas. Usted va a enviar más un USDT TRC-20. Si va a enviar de Binance o de KuCoin o de Coinbase, no tiene usdt 1320. O de cualquier otra, más un USDT. Bueno, entonces puedes donar los siguientes valores. 10 dólares recibes 25 dólares. aproximadamente 100 días. Donas 25 y recibes 62. Donas 50 y recibes 125. Donas 100 y recibes 250. Donas 500, recibes 1.250 y donas 1.000, recibes 2.500 dólares. Puedes donar más de una donación el mismo día, ¿sí? Donas 10, luego más 10, después de 5 minutos más 10, para un total de, en este ejemplo, de 30 dólares, que va a generar en aproximadamente 100 días 75 dólares. Okay en aproximadamente 100 días, es el 250% aproximadamente. ¿Puedes donar una de 10, luego una de 1,000? Sí, y vas a tener 1,010 10 en este ejemplo, que va a generar 2,525 dólares, dólares, en aproximadamente 100 días. Un momento, que se me ocurrió la pantalla. Voy a ajustar acá, porque es touch, por eso puedo dibujar así tan rápido. Disculpen, tu me Bien. Ahora, saquen fin de pantalla, llegamos a 109 personas, les felicito. Muy bien, estas son las donaciones ese es el tiempo que en promedio uno puede recibir 250% sin referir, ¿por qué? Porque otros están haciendo el trabajo de promoción, prospección, cierre y donación. La gente que no sabe de criptomonedas, nosotros les, tenemos equipos o los equipos que están por el mundo entero, están enseñando a las personas, están ayudando, ese es el equipo. Y promocionando a través de, del WhatsApp. Las personas trabajan en sus horas libres. Nadie dice que usted va a dejar su trabajo para desarrollar Smart Donation. Nunca deje su trabajo, ni que gane 4 mil dólares por día. Tradicional, hasta que, si durante varios años tenés un promedio y digan, bueno, yo puedo desarrollar con redes de mercadeo a nivel local, regional o mundial y, y puedo dejar mi trabajo tradicional. Pero las personas van a enviar presentaciones de negocio de ocho minutos resumida. Tú no vas a tener que saber todo lo que Leo, yo soy Leonardo, disculpe, no me presenté. Eh, lo que Leo sabe porque yo hace 30 años doy charlas de redes de mercadeo, 30 años. Entonces, no vas a saber todo, 31 años. No vas a saber todo, pero vas a tener un video cortito, vas a enviar por WhatsApp y le vas a decir amigo. Estoy en una plataforma de donaciones donde yo ya hice un retiro y tú bendices a alguien con una donación y otras personas te bendicen y ganas el 250% de tu donación, de tu aporte. Bendición acá no quiere, quiere significa nada religioso. Significa ayudar a la comunidad y la comunidad te ayuda. Es un sinónimo de ayuda. ¿sí? Entonces, es así. No es obligatorio, tú puedes donar un valor y la comunidad vamos a trabajar para capitalizar tu donación, tu aporte y nuestras donaciones también. ¿Y por qué más del 45% de las 17.000 personas que están acá a nivel mundial están promocionando en sus redes sociales, en su WhatsApp a nivel mundial? Porque lo que paga es, es increíble. Si tú comienzas a promocionar y tu primer nivel es la persona que se afilia con tu enlace. Y si ella se afilia con cualquier valor, vas a ganar el 20% de comisión directa. Por ejemplo, si se afilia y dona 100 dólares, vas a ganar por 20%, 20 dólares. Retiras y en 3 minutos está en tu wallet. Porque es por retiro inmediato estas ganancias. Entonces, si esta de 100 luego le gusta el promedio que paga, dice, quiero donar más 500. Normalmente las personas están haciendo más de dos donaciones. Algunas están donando ya cuatro o cinco donaciones, pero normalmente en promedio están donando dos donaciones de varios valores. Este es un ejemplo. Si donas más 500, tú ganas más 100 dólares, el 20% de 500. Y la misma persona ganaste 120 dólares. Pero tú puedes quedarte ahí, invita invitaste a solo a una persona que... Si ella se duplica o invita también, ya tenés un equipito y vas ganando un residual, vamos a ver, en cinco niveles. Pero en este primer nivel, digamos que otra persona donas 10. 10 dolaritos, tú ganas dos dos dólares. Solo que esa de 10 luego dice, me gusta, quiero donar más 100. Me gusta el promedio que me paga al diario de donaciones. Entonces, de, de la donación de 10 ganaste dos de 100 ganaste... Más 20. Y de esta segunda persona ganaste 22 dólares. Vas a ganar de la primera donación y de las consecutivas de tus frontales de primer nivel, tus directos. Por eso se llama comisión directa. El que se afilia directo a ti te va a generar 20% de su donación y de sus futuras donaciones. Bien. Pero no queda ahí. Si algo es bueno, las personas promocionan, hablan, ¿Cómo? Tiene que viajar en auto, agarrar un avión, agarrar un barco. No, envía un video cortito y le llama a la persona por WhatsApp y le explica su testimonio. Y de 10 personas que le hablas, 13 van a filiar y una va a trabajar. Listo. Ah, no, pero hablé con 8, las 8 no quieren, no les gusta. Bueno, te olvidaste de hablar con dos más, las dos más van a decir, sí quiero o tres más, siete van a decir, no, tres van a decir, sí quiero, ley de los promedios, no quiero hablar con nadie, excelente, quiero ser inversionista, hago una donación, haz una donación y ganas eh, 250% que la comunidad va a rentabilizar tu aporte con el trabajo que estamos haciendo. Ahora, en primer nivel ganas 20% y en segundo nivel ganas 5% en el segundo, 5% en el tercero, cuarto y quinto, ¿de qué manera? En un segundo nivel vas a ganar más 5% de las donaciones de todo ese nivel. En un tercer nivel vas a ganar más 5%. En un cuarto nivel más 5% y en un quinto nivel hasta el quinto nivel más 5%. Total más 20% del segundo al quinto nivel. Para un total total de 40% de bono unilevel. Es poderosísimo. Poderosísimo. Ya hay personas en nuestro equipo ganando en promedio 150, 200 dólares por día y recién arrancaron a menos de un mes. Yo estoy ganando entre 200 y 300 dólares por día y día que más. Entonces esto está en el inicio en los países. Está empezando y ya estamos ganando un buen billete. Imagínate dentro de seis meses, diez meses. Esto no tiene fecha de caducidad. Ay, cómo yo sé, tan apalancado, paga tanto. Porque lo que entra se paga. Entró 100 mil dólares, 40 mil dólares pagó de bono Unilever, de venta, directa e indirecta. Los 40 mil dólares se fueron a las, a las, al back office, oficina de Smart Donation. La gente retiró en ese mismo momento que ingresó y en tres minutos está en la wallet de las personas. pregunten a las personas que le invitaron a este negocio. Si, sí, ¿qué les parece smart donation? Yo les puedo hablar un montón de cosas, poner moñito, decir con palabras más o menos lindas. Eso no, no, eso no importa. Lo que importa es lo que la persona que le invitó a usted acá hoy a esta reunión, ¿cuál es el testimonio de ella? ¿Qué cree de esta plataforma? ¿Cuál es su apreciación? ¿Me entienden? Eso es lo que importa. Pregúntele a la persona que le invitó. Y va a tener la respuesta. Y luego uno va, va, va, va a decidir si va a participar o donando o promocionando o las dos cosas. ¿Todo bien? ¿Cuántos clientes de potencial hay para plataformas digitales e inversiones en criptomonedas en el mundo? Porque esto es mundial, ojo. Tú no adquieres una franquicia que es solo en tu ciudad. Esta franquicia es mundial. Y la gente conoce personas... A, en varios países del mundo y se contactan a través de WhatsApp a la velocidad del radio con llamadas de video. Los clientes de potenciales Mardonecho son 40 millones de personas que invierten en varias plataformas digitales con criptomonedas a nivel mundial. Ay, no hay nadie. Yo no puedo conocer a nadie. A un líder mío le dije, entra en los grupos de Facebook, de, de empresas de productos físicos. Habla con los líderes. Sé que varios van a venir a trabajar. ¿Ya está cosechando eso? En frío. Pero si le vas a hablar a tu vecino que nunca, nunca fue networker, que no sabe de equipos, que no, esa persona no va a entrar. Pero tenés que eh, digamos, eh, pescar en, en río con pescados, no un río sin pescados. ¿Mm? ¿Y estos son los clientes de potencial? ¿Me entienden? Entonces, para calificar al bono puli y ganar del mundo entero un porcentaje, usted no va a ganar 5%, no es pues para aquí 5%. Es dividido entre todos los que calificaron. ¿Cómo funciona? Vamos a pagar acá que hice una pequeña capacitación. Tú tienes que tener mil dólares de frontales de primer nivel. Tú tienes que tener en tu primer nivel, ¿eh? las personas que afiliaron con tu cinco mil dólares en donaciones directas, donaciones de afiliados directos. A partir de ahí puede ser 5 directos que donaron 1,000, 10 directos que donaron 500 o un directo que donó 5 de 1,000. Sí, nosotros tenemos a alguien en el equipo que donó 12 de mil. Y hay un testimonio, hay un video de él. Y quiso estar anónimo, me vio el video, me dice, Leo, comparte mi video porque quiero estar anónimo, pero quiero ayudar a la comunidad para que vea mi donación. Y yo compartí. Entonces, él donó 12 de mil, pero no le estoy diciendo que usted va a donar 12 de mil, ni que usted va a donar 5 de mil, no. Pues él es un empresario que, que tiene siete cifras y que para él donar, eh, donar 12 mil para ganar el 250% de eso es un buen negocio. Y lo hizo. Tú vas a donar un valor que no va a comprometer tu economía. No vas a salir como loco a vender algo para donar 12 mil o 10. No. Si tu capital para inversiones de riesgo es mil dólares, aparte está el dinero de tu familia para la salud que está en el banco, etc y tú tienes mil dólares para inversiones en la bolsa, para inversiones en Bitcoin y en plataformas, pues agarras 100 dólares 250 o máximo 200 y puedes hacer tus donaciones de Smart para rentabilizar en 250%. Eso sí, aprendan a ser inversionistas. No caballo loco. Caballo loco es el que viene al todo nada. Le dice, esposa, yo voy a agarrar todo el dinero de la familia, que es 5 mil dólares, y le voy a dar a esto al todo nada. O doblamos dos X o nos revienta. pues Ese tipo es un loco. Y luego se vuelve un resentido social y comienza a hablar cosas, entran en el chat acá nuestro, nos atacan. Pues eso, la gente tiene que aprender cómo invertir de la forma correcta. Yo creo que yo soy el único líder en el mundo que dice la forma correcta de realizar inversiones en plataformas y en negocios de inversiones. No hay otro. Si hay, usted me diga, me pongan enfrente, pues no lo hay. Ok. Entonces, usted va a realizar una pequeña donación y luego sus directos van a realizar donaciones. Y cuando llegue a $5,000 de donaciones directas, calificas de este bono. Digamos que este bono se acumuló de sábado a, a viernes incluido. Todos los días ingresan ahí el 5% de toda donación y se retira viernes. Digamos que el viernes tiene acumulado de toda la semana 10 mil dólares y hay cuatro calificados. Esto es un ejemplo. Se divide entre los cuatro calificados 2.500 mil dólares ese viernes. Es así como funciona el pool mundial. Formación en la ayuda mutua y vamos finalizando. Les prometo ser un poco más. No me ven bien mi pantalla. Parece que la pantalla estaba muy pequeñita acá. Ahí se ve bien mi pantalla. ¿Estaban viendo bien mi pantalla? <ríe> bueno, mis líderes, vamos a, a dar la información acá. A ver si se ve bien mi pantalla. Ok. Ok, ok, ok. Poner así. Muy bien. Entonces, finalizamos acá con esta información. Dice acá: Retiro de donaciones del pool los días viernes. ¿Cómo es eso? El pool, ya te expliqué. Los retiros de donaciones, vamos a ver: Donaciones. Paga donaciones todos los días. Un promedio de 2,5% al día. <risa> El promedio de la semana fue de 17% a la semana. En los últimos 50 y algo días, vamos a poner 53 días, 52 días. Ok, 17% a la semana es más o menos 2,5% ese fue el promedio, el promedio en realidad fue de 16,8 algo o sea, casi 17% el promedio exacto bien entonces todos los días paga donaciones y el viernes uno retira el acumulado que te pagó uno retira a partir de 10 dólares se retira ok y es de esa forma todos los días te paga donaciones. Ingresa donaciones en el día, paga, ingresa, paga, ingresa, paga, ingresa, paga. Ay, si un día no ingresa donaciones con 17 mil personas en el mundo entero, pagando 40% en cinco niveles. Si una persona recibe 20 dólares de una donación de 100 de su directo y la retira y en dos minutos, tres minutos está en su wallet, ¿a cuántas personas de 100 dólares va a invitar? ¿Se va a quedar solo con una persona? No. Y cuanto más personas haya, luego vamos a hacer 50.000 personas a nivel mundial. Va a existir 25 o mil personas promocionando y va a entrar muchísimas más donaciones. Ay, cuando todos los que iban a ingresar en Ecuador ya ingresaron en Colombia. Cuando ocurra eso, allá en Indonesia que está iniciando, pero hay un líder con algunas personas. Hay 700 millones de personas y va a empezar allá porque hay grandes networkers en Asia. En India hay un billón de personas, hay un hindú. Y ya trabajó con nosotros que nosotros dijimos al hindú, te vamos a regalar el paquete de 10. Me dice, no, yo pago 50K, espera, voy a traer todo India, dijo el hindú. Hay un billón de personas en India. Gente, esto no está en Sudamérica, esto no está en América. Esto es mundial. Así les digo. Y eso realmente está ocurriendo. Ahora, vamos a hablar de bono directo e indirecto, donde los retiros son inmediatos, les dije. Entonces, vas a ganar esos 40%. Eso sí refieres. No quiero referir. Bueno, vas a ganar ahí el, el, el 250% en aproximadamente 100. Millones. Bien. Entonces, el bono de indicación directa en directa está disponible para retiro inmediato de lunes a lunes a partir de 10 dólares mínimo. Y no suman para los 250% del monto de donaciones. Ojo, eso es importante. Si tú donas, tú donas 100 y vas a ganar 250 dólares en aproximadamente 100 días, estás ganando ahí 2,5 un día, 2,3 dólares el otro. 2,8 dólares, así mismo, el otro, el otro 2,6 dólares 60 centavos. Vas ganando. Pero luego invitas a alguien de 500 dólares y te ganas 100 dólares de comisión. ¿Estos 100 suman para los 250? No suman. Tus ganancias de equipo en 5 niveles, el 40% de 5 niveles, son ilimitadas las ganancias de red. Por eso que tantos líderes principales están hablando de Smart Donation. Porque vamos luego a ganar 100, 200 dólares por día, por años. Ay, pero dice usted que va a durar años. Yo sé que va a durar años porque es sostenible, porque tiene tendencia. La tendencia es venta en varios países, porque tiene liderazgo, porque es moderno, porque el mercado no tenía nada igual y nos van a copiar. ¿Se entiende? Y eso es un proceso. Semana tras semana se gana ¿qué? Confianza de nosotros los equipos. Y la otra semana confianza. La confianza se gana en el tiempo. Y nos está ganando la confianza. Ahora vamos acá. retiros en USDT 1320 mínimo 10. FI de retiro es 2 dólares que queda a la plataforma. ¿Sí? Se escucha bien. Más 1.10 dólares, total de fieles de retiro 3.10, entre 3.10 y 3.01. A veces nos cobra un poco más, un poco menos. Pero es 3 dólares, máximo 3.10 dólares. Entonces, ¿por qué es muy inteligente? Porque nos distribuye el 99%, pero el retiro nos cobra 2 dólares. Más 1.10 máximo. En total, 3.10 dólares de cualquier retiro que hagas, que requieres 10. Que retires 20, que retires 100, que retires 500. Es el mismo fee de retiro. Pero como la gente tiene apanicado y quiere retirar rápido, cada vez que retire va a pagar 3 dólares, 3, 3, pero 2 dólares es de la plataforma, 2, 2, 2. La plataforma ya está ganando miles de dólares diarios por los retiros diarios que hay, porque todos los días se retira. Las ganancias de equipo y las donaciones se pagan todos los días y se retiran diarios. Bien, vamos a finalizar acá. Únete al grupo de apoyo oficial de Telegram. Hoy llegamos a mil personas en ese grupo. No todos tienen Telegram ni usan Telegram. Hoy llegamos a mil miembros en el grupo de Telegram de soporte oficial donde hay cientos de testimonios de retiros en todos los idiomas. Y el historial de 50 días está ahí. Entre a mirar el historial. Vea lo que la gente está hablando de varios países del mundo, para que usted vea que lo que yo digo es cierto, no solo de la persona que le invitó, que le va a dar su testimonio, pero en el grupo de Telegram, pongan acá en el chat, por favor. Sí. En el grupo de Telegram, ahí eh, usted va a poder ver testimonios, yo creo que hay 200, 300, 400 testimonios de retiro, no sé cuántos, <coughs> de estos testimonios. Eh, 50 días de las personas que saben hacer captura de pantalla, que saben hacer video. Bien. Finalizamos la presentación. Estoy muy contento de estar acá hoy representando al equipo mundial que no somos más latino Y quiero saber si alguien tiene una pregunta. Levante la mano. Y les voy. Rafael Hernández tiene una pregunta. Le voy a desbloquear, Rafael. Puede hablar, Rafael. Hola, Rafael. Puede hablar. Para cuatro preguntas y luego vamos a hacer el sorteo de las donaciones de 10 Buenas, dólares, noches, Rafael, sí. Buenas noches, Rafael. Sí, puede hablar, Rafael. Buenas noches, Leonardo. Como anda usted, hoy en la tarde estuvimos hablando bastante. Ah, sí, sí, en WhatsApp. Eh, sí, bueno, espero que, que el internet me acompañe. Eh, ahora pregunto una, una sola duda que tengo. Usted decía que eh, siempre hay que enviar un dólar más. Eso yo no lo tenía claro. Si usted puede, me explica. Ahora, si yo no envío o esa persona no envía el dólar adicional, por ejemplo, envió 100 dólares, ¿qué es lo que tiene que hacer? Gracias por la respuesta de forma anticipada. Bueno, Rafael, gracias a ti. Mira, Rafael, tú donas... Más un USDT, si es USDT. Si es BTC, hay que ver cuánto cobra de fee la exchange. Por ejemplo, un líder eh, envió 10 dólares de Bitso, Bitso. Y llegó a la plataforma 5. Obvio que no se activó. Y Rafael, puede por favor. Entonces, obvio que no se va a activar porque llegó menos del valor. Entonces, tiene que ser libre de fi <ríe> Si va a donar en USDT, tiene que ser más un USDT. Si va a donar 10, tiene que donar 11. Si va a donar 25, en USDT tiene USDT. Tiene que ser TRC20, no es URC20, no es BEP20, BEP2. ¿Ok? Tienen que ser este protocolo que es la blockchain de Tron, no es la moneda Tron, es la moneda USDT Tether, porque todas el Tether tiene varios varias blockchains o libro contable que corre. En el libro contable de, que corre esa transacción de Tron, la blockchain de Tron es a donde uno va a enviar. 25 va a enviar 26, 50 va a enviar 51, aunque envíe de Tron Link de SAFEPAL, que son descentralizadas y pagas un fee aparte, en un, se llama GAS, en, en, en una criptomoneda que también es PROM, o otras criptomonedas propias. Siempre es un dólar más, no es dos más. No vas a enviar 52, no vas a enviar 27 de Binance, la gente se confunde. Leo me dice que envíe 26, pero me cobra uno Binance, entonces voy a enviar 27. No, va a enviar 26, no va a enviar 27. Va a enviar 51, no va a enviar 52. Ojo. ahora si envía 20 en vez de 26, le va a llegar a la plataforma normalmente 19. ¿Sí? Y no se va a activar automáticamente. Entra en Telegram oficial. En Telegram. Le va a solicitar su usuario. Usuario. Y el hash de pago, que es el comprobante de pago, usted tiene que aprender cómo sacar esto. Que son códigos y números donde usted hace la transferencia. Ahí. A veces en Binance dice TXID. ese es el hash en Binance. Y hay una carpetita acá al costado. Usted le copia y códigos de números y letras acá. Ese es el hash. Ahora, no vale para el soporte de Telegram oficial este es el soporte. Soporte. Que usted envía una captura de pantalla. Tiene que copiar y pegar. Ah, yo no sé copiar un comprobante de pago de criptomoneda. Hay videos en YouTube que te enseñan. Facilitos de un minuto. Ponga cómo copiar el hash de pago, hash, en Bitso, en <coughs> Binance, en a donde sea, Trusualet, en Tron link en, en Clever, Ok, pero igual nos activan. ¿Está bien? Esta, esta respuesta, respondía a la pregunta. Bien, Rafael Hernández, no sé si te quedó clara o si tenés otra pregunta, si no, baja la mano. Si deja la mano ahí, yo te doy de nuevo, pues te habilito para que hables si quieres. Bueno. <ríe> Rafael. Ya, muchas gracias, un... gracias, Leonardo. De nada, Rafael. gracias. Nada. No, no. Pero muy buena pregunta, gente. Alguna otra pregunta? Más dos preguntas por nos extendimos, hicimos una capacitación acá. Más dos preguntas y luego voy a hacer sorteo de donaciones a los presentes, sí. Ahí está cómo, cómo, cómo crear una cuenta Binas cómo verificar la cuenta Binas cómo comprar de forma segura en P2P, depositando en la cuenta bancaria de alguien certificado, hay que ver que esté certificado en Binas de la persona ahí, y bloquea las criptomonedas y te transfiere, te deposita en su moneda fiat, en pesos colombianos, en soles de Perú, en colones en Costa Rica, etc. Binas funciona en... Vinas tiene mil, cientos de millones de clientes. Para mí es la mejor exchange. No funciona en Estados Unidos y algunos otros países que, que, que, digamos, tienen contacto con Estados Unidos muy cerca. Tipo Puerto Rico, Estados Unidos. En algunos países no funciona Binas. Bien. Adonías Marín tiene una pregunta. Voy a desbloquear. Ahí puede hablar don Adonías Marín. Si sí, don Adonías tiene una pregunta, puede hablar. <ríe> don Adonías tiene una pregunta, puede hablar. Okay. Vamos a hacer... sí, tengo, sí. tengo el gusto de estar por primera vez en el Zoom. Ah, Excelente, don Adonías, gracias. No sé si usted me está hablando que presenté bien o me quiere retar. Excelente la presentación, pero tengo eh, una pregunta. Sí, señor. Sí. Eh, si yo ingreso con lo mínimo, después puedo seguir aumentando eh, las donaciones. Por ejemplo, estoy desempleado y entro con los 11 dólares, creo yo que son. Sí, 11. Conforme... Sí, sí. Conforme voy adquiriendo la oportunidad de hacer más donaciones, ¿lo puedo seguir haciendo y tengo beneficios? Sí, sí tiene. Usted puede donar 11, digamos, después de un mes, más 11. Pero en realidad en su oficina va a decir 20, ¿sí? Porque le llega a la empresa eh, de Forma 10 más 10. Entonces usted va a tener 20. Luego después de un mes o 10 días, usted quiere donar más 10, y va a tener 30 y 30 va a recibir 75. ¿Se entiende? Y luego usted dice, diga, quiere donar más 10 y va a tener 40. ¿40 que va a recibir cuánto? 100 dólares. ¿Se entiende? Se actualiza. Pero digamos que hasta acá usted ya ganó, usted ya ganó 10 de donaciones, ¿ok? Sin invitar a nadie. Entonces este 40 todavía te va a generar 90. Se actualiza, ¿no? Es que, ¿se entiende? Usted ya en el proceso ya ganó 10 y luego actualizó más 10 acá de donación. Actualizó más 10 y va a tener un total que va a ganar, pero hay un porcentaje que ya ganó y la barra de porcentaje es lo que se actualiza. ¿Se entiende? Es decir que puedo cada mes eh, donar 10 dólares, Puedes donar después de un minuto, donas 10 y después de un minuto usted dona más 10, después más un minuto más 10, puedes pasarse todo el día donando más 10, después de un minuto. O sea que si yo ingreso, me registro ahorita con los 10 dólares, pero mañana tendría la oportunidad de donar otros 10, los puedo donar. En cualquier y... momento. Sí. ¿Y si obtengo beneficio de esas donaciones que haga? Claro, porque va a ganar una donación total que se suma de todas las donaciones y va a ganar una, una bueno, digamos, un aporte total al final. Entonces, eh, todas las donaciones le van a dar en conjunto un 250% de esa donación total. ¿Se entiende? Solo que no se puede retirar, ¿verdad? Hasta cierto tiempo. Se puede retirar desde que tenga 10 dólares, mi don. A partir de 10 dólares. Estaba viendo que hay que esperar 90 días para poder hacer el retiro, algo así me comentaron. No, mi don. Los retiros, uno retira todos los viernes, las donaciones. Todos los viernes. Ok. Semanal. Muchas gracias. Y a partir de 10 dólares es el mínimo. Muchas gracias. Sí, es que he querido registrarme con 10 dólares, pero yo entiendo que no tengo ningún beneficio porque es muy poco y no bueno, puedo retirar puede... hasta 90 días. Bueno, pero eh, si usted invita a algunas personas a donar 10, si usted, tú estás acá y invitas a un amigo a donar 10, ¿correcto? Y de este amigo, en primer nivel, usted va a ganar 2 dólares. Y usted puede ir sumando de gente suya que va a donar 10, usted gana más 2 dólares acá. El otro amigo dona 10, usted gana más 2 dólares acá. Entonces, tres amigos que donaron 10, usted ya tiene 6 dólares. Aparte, va a ganar 25 dólares con su donación. Las ganancias que de las personas que ingresan es aparte. ¿Se entiende? ajá ¿Se entiende? Los, los seis se pueden retirar, los, los 25 no. Los 25 también se va sumando. Digamos que acá de los 10 con donaciones eh, ganaste 7 dólares, ¿ok? Y ganaste 6 de equipo, personas que invitaste, y 7 de donaciones. En total, tenés 13 dólares, ¿verdad? Y uh -huh. Retiras. Sí, retiras, pero... Como hay donaciones, ganancias de donaciones y ganancias de equipo, retiras los viernes, cualquier viernes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Bueno, mi don. Muchas gracias por la, por la respuesta. Gracias por su tiempo para responderme. Nada, don Adonías. Para eso estamos, para capacitarle a ustedes para que entiendan. Bendiciones. Gracias. bendiciones también a usted Me está agarrando una tos muy bien gente eh, ya hicimos bastante preguntas nos estamos extendiendo voy a ver si hay alguna pregunta en el chat o sea la gente ya fue respondiendo también acá gracias ok bueno la gente ya estuvo respondiendo y los líderes aquí yo no necesito más una una persona va a preguntar oralmente, luego voy a hacer el sorteo y luego seguimos con las preguntas, ¿sí? Javier puede hablar, líder Javier puede hablar. Buenas noches, Buenas ¿cómo noches, se encuentran? Eh, gracias, bueno, la verdad yo quiero compartirles, me tomé el atrevimiento de enviarles el, la información sobre la billetera Bidget. Que es una billetera que he descubierto de muy buena calidad en su servicio, donde nos permite comprar desde nuestra cuenta corriente de ahorros o tarjeta de crédito los USDT que necesitamos de forma segura, porque nos los vende la misma billetera, la misma empresa Bidget tiene ese servicio. O sea, uno puede comprar en P2P o también le puede comprar directamente a la compañía. Me parece interesante para aquellas personas que de pronto tienen eh, o, o no tienen el conocimiento completo para poder eh, hacer estas transacciones y adicionalmente que tiene un grupo de apoyo en Telegram con más de 15 mil personas para, para asistir a los foros y al, al uso de la billetera como tal entonces ese era el aporte que quería tener en la noche de hoy muchas gracias gracias señor Javier, muy amable y, y los líderes, guarden ese link para que podamos ver y, y después analizar, guarden ese link es importante, bien gente en honor a todos, saquen de pantalla. estamos 123, les felicito ya pasamos hace este tiempo de 100 y no bajamos de 120 eso es, es fruto del trabajo que están haciendo, hoy es un sábado la gente podría estar tomando cerveza, comiendo, bailando y está acá compartiendo esta oportunidad con amigos. Y les felicito. Les felicito por todo el trabajo que están haciendo y por miles de familias ya en nuestro equipo que están teniendo eh, testimonios de retiro y ganando una pequeña renta extra. Esto está en el inicio. En el inicio. <coughs> Y realmente estamos bien contentos. Ayer estuvieron 112, hoy 124, ayer 114. Pero voy a sortear entre 122 números porque yo estoy en dos. No me puedo sortear a mí mismo. Y voy a sortear dos porque quedé con los dos líderes más. Yo y más dos que estamos pagando. Estos paquetes no son patrocinios de la compañía. Y sí estamos aumentando nuestras ganancias, pero vamos a padronizar. Porque luego va a haber 500 personas en Zoom, luego va a haber 600, luego va a haber 1,000. Y eh, bueno, ahí vamos a ver cuántos vamos a sortear. Pero hoy voy a sortear dos y en estos días corridos dos. Si llegamos a la meta de 200, doy un premio. Así quiero ver que ustedes hagan compromisos de trabajo y yo voy apoyando también con, la, con los sorteos que yo hago. Llegamos a 200, doy un premio. Llegamos a 300, un premio. Y así voy dando premios a ustedes en base al crecimiento que tengamos en el Zoom. ¿OK? Entonces, dos, voy a sortear dos donaciones de 10. El 17 ganó y el 93, muy bien, dos números bien dejados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17. A ver, voy a contar de nuevo cómo me perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Celia Yepes. Celia Yepes ganó el, una de las donaciones de 10. Celia, ¿estás por ahí? Celia Yepes tiene que hablar o escribir. Celia Yepes ganó. Yo, todo el mundo quiere. Buenas noches, muchísimas gracias. Estoy contentísima. ¿Ah? Dios Celia, sos, ¿de qué país sos, Celia? ¿De qué país sos? De Táchira, San Cristóbal. Venezuela. Ah, Celia, ¿vos ya ganaste otra vez? En otra ah, la segunda vez. Sí, la segunda vez. Líder. Bien, bien. Los de Táchira, muchísimas San Cristóbal... Bueno, gracias, estoy la... muy contenta. Dios me lo bendiga. Sigue adelante. Bueno, bueno Celia, le felicito. Salito, gracias. Bueno. De nada, señora Celia, muy bien. Señora Celia, muy amable siempre. Ok. Y el 93, si hay 122, vamos a ver el 93 de abajo para arriba. 122, 21, 20. Eh... 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 110, ok, 110, 109, 8, 7, 6, 5, 105, oh, Sergio, 105, 4, 3, 2, 1, 100, el 100 es de mi amigo Rogelio, de Rogelio me voy al 93, 100. Noventa y nueve, noventa y ocho, noventa y siete, seis, cinco, cuatro, tres. El señor, que creo que es paraguayo por el nombre, porque yo soy paraguayo y sé los apellidos, señor Oscar Rojas ganó la otra donación, está por ahí don Oscar Rojas. Dios sabe, es ¿Qué tal, Leo? ¿Sí? ¿Qué tal, Miguel? Aquí estoy, presente. No, tú ganaste ahí Oscar la donación de 10 dólares. La alegría le dio la segunda vez que gano. Sí, ya veo. Hoy fue el día de las segundas veces que gana, por la señora también. Y Oscar, regala a alguien para que venga a trabajar en tu equipo, Oscar. Bendice sí, algún voy a líder. Con, voy a hablar con sí. unos amigos y te ofrezco los 10 dólares. Sí, es mejor que le regales a alguien para que esa persona puede traerte una línea que luego estás ganando 20, 30 dólares por día, Oscar. ¿Está sí, bien? Señor, así era. Bueno, está bien. Te felicito, Oscar. Te felicito. Vale, gracias. De nada, Oscar. Muy bien. Entonces, así, hay gente que gana por varias veces, pero muchas veces regala a la gente de su equipo. No quiere decir que se quedan con la donación sorteada. ¿Ok? Muy bien. De mi parte, nos extendimos un poco hoy. Les pido disculpas. Hicimos capacitación, presentación, ya pasamos más de una hora de la hora fijada. Les deseo muy buenas noches, un excelente sábado, un excelente domingo, un excelente fin de semana. Pasen bien con las personas queridas que tienen. Valoren a sus padres. Yo no tengo mis padres. Mi mama, mamá falleció el año pasado. Y sí, la siento mucho. Ganas de verle, de abrazarle. Abracen a sus padres si están vivos todavía. Y den valor a sus padres. Porque ellos siempre están al lado de ustedes en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Un gran abrazo a, a todos ustedes. Mil bendiciones. Nos vemos mañana domingo en la misma sala y mismo horario. A llenar esa sala. Un abrazo.